Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Lamiantan. Tang, Galleta de fideo instantáneo. Prepara el fideo instantáneo. Si es muy grueso, es mejor que dividirlo. Echa mayonesa y una cucharadita de azúcar y aplica bien. Echa el condimento de lamión. Y ya cocinas o calentas en el horno de microondas por aproximadamente dos minutos. Y así es. Rómpelo y comes ya. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.